Buen día, uh, yo me llamo Sylvain Sage y soy uh, actualmente desarrollador de uh, visualizaciones de datos uh, y cuando ha empezado el proyecto GeoBolivia en 2011 yo trabajé como uh, responsable técnico, entonces junto al equipo que ha sido contratado uh, en aquel entonces para implementar la idea de un repositorio nacional de mapas de Bolivia tuvimos que pensar uh, cómo íbamos a implementarlo, qué eran las funcionalidades principales o los módulos de base que permitían lograr la publicación de los datos en formato abierto. Además del de, uh, tema de las funcionalidades también era el tema político, en 2011 se había aprobado la ley de telecomunicaciones y priorizaba y sigue priorizando dentro del estado el uso del software libre entonces también era uh, uno de los parámetros a tomar en cuenta, queríamos que el proyecto GeoBolivia se ha hecho 100% en software libre entonces empezamos a Uh, buscar cuáles eran las opciones uh, de software libre para poder publicar uh, datos espaciales para la uh, para población lo que encontramos es que hay dos módulos cruciales para poder uh, publicar estos datos uno es un catálogo uh, entonces todas las fichas que dan uh, los datos bueno, las los parámetros de quién ha creado el mapa, en qué año, en qué institución, cuál es su contacto, eh, cuál es el tipo de proyección, cuál es eh, el, la extensión eh, geográfica del mapa, etcétera, etcétera. Eso se llama ficha de metadatos y está dentro de un catálogo de metadatos, lo que permite hacer una búsqueda avanzada para poder encontrar exactamente los datos que me interesan como usuario digamos uh, bosques uh, en tu pizza. voy a buscar uh, con estas palabras claves y me van a salir los, uh, las capas que tienen que ver con este tema o la ausencia si no hubiera aparte de ese módulo hay otro módulo que es uh, crucial es el, el módulo que almacena los datos y los permite descargar, o sea que los provee y lo que es interesante es proveerlos no solamente como archivos que se descargan sino también como servicios web, es decir, permite consumir los mapas o los datos geográficos bajo varias uh, formas, entonces los más comunes son descargar directamente el, el, el dato geográfico como tal descargarlo como imágenes o sea los datos geográficos con un estilo eh, por ejemplo las carreteras en rojo eh, el agua en azul etcétera y permite generar imágenes que sean una imagen grande o las teselas que vemos cuando abrimos un mapa interactivo se es como un mosaico de pequeñas imágenes entonces es un elemento técnico indispensable para poder hacer visualización de mapas en la web y eh, otro formato es el formato vectorial que permite obtener los puntos, las líneas, los polígonos que son los datos espaciales bajo un formato JSON, CSV, eh, KML, etc. Etcétera, etcétera. Entonces eso es otro módulo que permite acceder consumir los datos, eh, y son los dos elementos cruciales de la plataforma, eh, de cualquier plataforma de acceso a datos abiertos espaciales. Buscamos y encontramos que los más usados, en particular en software libre, y que eran de mayor comunidad, mayor robusteza, eran GeoNetwork para el catálogo y GeoServer para el servidor de mapas. lo que nos faltaba era poder integrar los dos, además integrar un visor de mapas, es decir, poder construir un mapa a partir de varias capas para mostrarlos, imprimirlos, hacer cruces de datos, interrogar los datos, y también otro, otras funcionalidades adicionales. Y lo que encontramos es que alguien ya lo había hecho y no había muchas muchas uh, uh, soluciones uh, disponibles en realidad lo que encontramos y que nos correspondía totalmente era una solución que había sido uh, diseñada y desde el inicio como software libre por una región francesa que se llama bretaña para un portal que se llama GeoBretaña bretaña y, uh, era muy interesante porque tenía exactamente las funcionalidades que necesitábamos y también estaba pensada como software libre y eh, como desarrollo comunitario desde el inicio. Es decir, que enfocaban siempre en la idea de eh, replicar esta infraestructura en otros lugares y tener retroalimentación, desarrollo de funcionalidades o resolución de errores uh, de manera comunitaria con aportes de varios lugares ¿no? y entonces los contactamos y uh, fue excelente, nos ayudaron un montón hasta logramos gestionar con la embajada de Francia en Bolivia que uh, dos miembros de la comunidad pudieran uh, viajar desde Francia hasta Bolivia y nos han ayudado mucho nos han eh, dado mucho eh, asesoramiento técnico, lo que ha ayudado para acelerar la implementación, y también han dado conferencias, eh, cursos en la vicepresidencia, y eh, seguramente muchos de ustedes o varios de ustedes ya han podido, eh, habían podido participar en, en 2012 cuando vinieron. Eran François Van Der Bist y eh, Fabrice Fung, y cuando han venido, les, les ha encantado tanto la idea de GeoBolivia, o sea que un Estado como tal, eh, nacional, aposte por el software libre y aposte por la publicación transparente de sus mapas, de datos abiertos. Hay que ver que en Francia, en aquella época, el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, vendía sus mapas y no daba acceso a. De ninguna forma a los mapas oficiales de Francia, había que comprarlos. Ahora ha cambiado hace un año y en Bolivia ya lo hacíamos en 2012. Entonces era un ejemplo y ellos les ha, realmente les ha eh, gustado mucho el, el proyecto y también eh, han podido viajar por Bolivia y a título personal les ha encantado también. Entonces eh, es como que Geo Bolivia se ha vuelto eh, en los años que han seguido, 2013 y 2014 como una parte de un poco de la identidad del proyecto de software de GeoOrquestra, a tal punto que eh, les voy a mostrar una cosa. Aquí está el eh, el logo de Geo Bolivia, de Geo Orquestra es un condor de los Andes eh, en homenaje a eh, Geo Bolivia, obviamente. Entonces, eh, realmente está en, la, en, en el ADN de Geoorquestra Orquestra desde el inicio. Y lo que es interesante es que Geo Orquestra no es el proyectito de una región de Francia. Eh, las regiones en Francia son como, digamos, los departamentos eh, en Bolivia. Solo que en Francia tenemos 13 regiones eh, en Francia metropolitana. 13 regiones, ahora, en aquella época había una que usaba GeoOrchestra, ahora son 6 eh, de, de las 13 regiones que están usando eh, Georchestra para sus propios portales de datos espaciales. O sea, es casi la plataforma hegemónica. Para ese propósito es muy utilizado, está utilizado también en otras partes de Europa, en Eslovaquia, en Portugal, en otros niveles autonómicos en Francia, o sea, en, en ciudades, municipios grandes como Rennes. Está usado también en como 10 eh, universidades de Francia y otros lugares y entonces es una solución rente de referencia para el propósito de publicar datos abiertos y si nos fijamos en esta lista por ejemplo de los uh, de los de las instituciones que usan uh, G-Orquestra en su su portal oficial que vemos simplemente que la primera mención de uso uh, DG Orquestra es Estado Plurinacional de Bolivia con GeoBolivia. O sea, simplemente es el primer ejemplo que pueden poner en su portal. Bueno, con eso, ¿qué quiero decir? Es que GeoBolivia es un motivo de orgullo para Bolivia. Lo que hemos hecho, pocos países lo han hecho, o en todo caso, tal vez lo han hecho de manera más reciente. Y... Bolivia, eh, mucha gente lo está viendo desde afuera, está eh, valorando mucho el esfuerzo que se ha hecho, reconocen que es una herramienta muy útil y hasta lo han tomado como modelo para convencer a otras regiones, a autonomías en Francia y en otros lugares que sí funcionaban bien. Entonces, dense cuenta de la importancia de que Bolivia no es solamente... Una herramienta, un proyectito de dentro de una institución del Estado es obviamente muy útil para primeramente para la sociedad boliviana, ciudadanía, eh, Estado, funcionarios, eh, otras organizaciones. Y eso es lo que todos los compañeros y compañeras han debido explicar hoy. Pero también a nivel internacional... Es una referencia, ha sido muy importante para este movimiento de datos abiertos y tal vez es algo que no nos dimos cuenta en Bolivia. Así que eh, esperemos que GeoBolivia pueda volver a la vida. Pensamos que buenas decisiones se van a tomar y que simplemente ha sido eh, un tropiezo eh, temporal y entonces esperemos que eh, muy pronto vuelva eh, GeoBolivia.